Miembros de la Policía Nacional apresaron a Emmanuel Ten, acusado de intentar matar a su madre con un arma blanca. El detenido alega es inocente del hecho que se le imputa. No, mi mamá no. Mi tía me sacó de allá, de la casa. Yo nací allá en la Bienvenido Fuente Duarte. ¿Y entonces? No, y me paro los Riel y la viví hasta que yo consigo una casa. No, el cuchillo yo lo caigaba antes de... La situación es porque mi abuela se tú fue para Estados Unidos? Unidos y después que mi mamá se mudó de allá me sacaron de la bienvenida. La cédula dice que yo vivo en la casa 95. ¿Entiendes? ¿Por qué me sacaron de allá? Me no, de dice la... que tú que no, te... no, mi amor, yo discutí simplemente. ¿no? Yo tengo años viviendo ahí. Ya, ¿Entiendes? Ya, ya. No, no, no, no. Gracias. Es sí. una niña de 10 años y nunca le he puesto la mano a una fémina. Sí. En Manuel Ten. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.